Mira, es una actitud poca y irresponsable, porque si usted tiene contra alguien una difamación injuria, usted va a mantener y sostenerla. ¿Qué sospecha de esto? ¿Que después del cambio y te la retire? ¿Es ¿Que no tiene entonces la base fundamental de su querido hermano Jean Alián Rodríguez, es procurador general de la República? ¿O es que.? Eh, la parte esencial de Marino Zapete es de denunciar el acto de corrupción como ha estado permanen, permanentemente denunciando a través de los medios de comunicación y, y también el colegio de Peritos ha asumido la solidaridad con Marino Zapete y el sindicato de trabajo la prensa. Ahora le digamos a esa señora, ¿qué pasó? ¿Por qué no se fueron a un juicio? ¿Qué sucedió? Ah, que ya Alán Rodríguez ya no está ahí, ya. Así que nosotros estamos en un apoyo constante y sistemático a favor de Marino Zapete. Mariano Zapete fue el único comunicador que tuvo las agallas de denunciar los actos de corrupción del gobierno de Danilo Medina. Y ahora esta señora, de repente, retira la querella. Vaya sorpresa, ¿verdad que sí? Vaya sorpresa. Por si sí estaremos al lado de Mariano Zapete en este tipo de denuncias porque el Colegio de Peritos y Sindicatos no nos va a atrás en ningún gobierno. Que se entienda, en ningún gobierno los medios de comunicación están atentos al desarrollo de cada gobierno porque la corrupción atrasa a los pueblos. Y ahora con este nuevo gobierno que tiene la esperanza de combatir la corrupción y también la esperanza de la transparencia, nosotros vamos a ser también... Vigilar, porque el deber de un comunicador y de un periodista es vigilar al Estado y sus funciones a través de otros como el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Así ¿Con, estaremos. ¿Considera usted que el cuarto poder tendrá otra aura ahora en este nuevo gobierno? Yo pienso que este cuarto poder debe mantener la libertad de expresión y función del pensamiento a través de todos los medios de comunicación. Yo Tenemos la esperanza de que si un comunicador va a buscar informaciones... Hace un sistema de investigación que se lee la puerta abierta, porque esa es la transparencia. El Estado debe estar abierto hacia el pueblo, y también el Estado debe ser transparente con el mismo pueblo. Cada sentado uno se invierte. El comunicado tiene derecho a investigar, indagar e informar al pueblo, porque también eh, la Constitución le permite eso al comunicador, de indagar, investigar, toda la información y divulgarla, y divulgarla por cualquier medio. Es un derecho universal de los derechos humanos. Así que esperamos que este gobierno también... Que respete la libertad de, de, de prensa y difusión de pensamiento porque también estaremos vigilantes sobre eso y sabemos que sí porque es un partido democrático abierto y participativo.